Después tenemos algunas cañitas de la marca Bando, de la marca Lexus Fish, de la marca Lexus, trabajamos de Kunan, de Edge, de Shimano, hay... la verdad que hay mucha variedad de cañas de tejes, de tecóticas. algunos modelos también de tramos que puedo utilizar para la pesca de este rey, que se les para ahora. Bueno, como verán acá también hay algunos recitos, estos dos por ejemplo de Shimano, de Tokuma, de Spiney. después de Redfish también, tenemos diferentes calidades. Son un de diferentes tamaños, para el que va a pescar la urna, que usa un tren más chiquito, para el que va a pescar la plata, de tamaño 4.000 a 5.000, por el tema de capacidad. Eh, así que, bueno, cualquier cosa nos consultan, queden no los datos ahí de la pantalla, porque siempre pueden abonar en cuotas sin interés, en 3, en 6, en 12 cuotas sin interés. En efectivo siempre podamos hacer alguna atención, así que, bueno, cualquier cosa nos consultan, nos escriben por algún cojo, una caña en particular, algún un que estén buscando y los asociaremos de la mejor manera. Un abrazo.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 Eso tiene... ¿sí? Sí. We'll que un cabernet saliendo en 2018 va como piña no, no te va a cansar así nomás bajando de ¡Muy bien, muy bien! Oh, yeah. oh, oh. ¡Qué pedazo de boga! a no lo que sé! ¡Felicitaciones!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 No la afloje, vos sol, solamente juntas a Salva. Ahí está. No la salva. Oh, ah, salva, no, salva. ¡Ah, qué Ah, no? sí, ¡Salva, viejo! ¡Salva! está tranquilo. ¡Salva! Estás peleando fuerte esa. Pelea, Salva. Ahí, ahí empezá la junta suave. Baja la caña, baja la caña. No la afloje. Tener ahí, no, no junte más. Pasar por un poco. Ahí está. Ahí la trae suave nomás. Cuando te dé para juntar, a la, la juntas. Suavecito nomás. Ahí está. Vos cansados. Ah, ah, está ah está ahí, la, ahí, la. ahí, está, La, la caña levanta a solar con las dos manos. ¿no? Ahí, ahí, ahí, ah, ahí nomás. Ahí andale juntando suavecito nomás. está, Tira. Cansala, cansala bien, pues si no, la sacamos. Ah, hasta Ojo, anda, estamos para allá, que no toque nunca la caña, mete la caña, que no toque la lancha. Ahí está, ahí está, bien sale, Ahí está. que la caña no toque el bote, Pelea, pelea que ya se va a cansar, pelea un poco. Bueno, vamos a hacer la devolución, de la tararira, dale y yo te ayudo. Agachate y yo te voy a si, Agachate qué <ríe> <ríe> ¡Bien, nomás! ¡Bien, salva! No, soy, soy. ¡Soy está bueno! Vamos a Nico viejo nomás, pescador! Nico redacta cómo fue la pesca, cómo fue el pique explosivo ese que tuviste. Estamos acá, en Santa Lucía. ¿Están veras? Hermoso ejemplar, con azul, casi 80 centímetros, ahí se va a cambiar se fue, pescador, sí. vamos arriba. Calzante, que ya se va a calzar, agarra el calle con la dos manos, esa la, esa la, está, está tranquilo, ¿no? sin es? aflojarle la línea. ¡Qué linda salva! Suave, suave, tranquilo, ahí está. Ahí está. No la apure tanto, no la apure tanto. Ahí está. La, la, la, la caña no toque. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah, mierda, qué buena salva. Lo... Ahí está. Sacala del motor, sacala del motor. Ahí está, pasala para ahí. Bien. Excelente. Está suave, suavecito más? ¿no? Así para arriba no lo hago. Uf. recogelo más. ¿no? ahí está. Que no toque la caña. No haga palanca ahí está. la caña. Ah, Trae, ahí está. Aguantala ahí nota no te apures que está, está bien prendida. Ahí si te da para juntar, juntala un poquito. Recoge un poquito. Ah. Cuando echas bloca, pues recogí Ahí está. Recogí. Ahí levantar, levantado. Vale. So, ahí va. No, ahí está. Trae la suave, suave, suave. sol, oh, va eh. ¡Qué buena <ríe> <ríe> bueno, tararira! Nunca más vas a sacar una tan buena salva. Bueno, vamos a devolver un hermoso ejemplar. Formazol casi 80 centímetros ahí se va, se fue ¿El pescador vamos arriba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 Una notita con nuestro, con nuestro guía amigo, Pato Altamiranda. Y ya vamos a ir compartiendo y disfrutando las imágenes de la pesca. todo listo, ahora vamos a echar un ratito con Patito, que nos cuente cómo está el, la pesca. Ya tiene la lancha en el agua, así que ya entramos a navegar y a buscar los flechas de plata. Bueno, acá estamos con quien va a ser hoy nuestro guía, nuestro amigo, eh, Patito Altamiranda, que ya bueno, todas las temporadas estamos realizando notas con él.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 Imagen, ¿vale? ¿Estamos Pato? Dale, dale, arrancamos. Bueno, acá arrancamos la mañana. Arrancamos la mañana con el primero. Un lindo peje de medida. Vamos con Agustín, vamos a presentarlo. Buen día, Agustín. Buen día, buen día. Agustín. ¿Samos? Agustín es mi hijo, así que bueno, gran pescador de pejerrey, le gusta mucho. Tomó bien la cartada, mojarra viva, así que bueno, seguimos. Peje Gaby. Bueno, y vamos a presentar a Gabriel. Buen día, Gabriel. ¿Cómo eh. te va? Eh, no se quiere quedar quieto ese. Buen día. Bien. Bienvenido al programa. Bueno, dale, vamos a seguir. Ya vamos a seguir con el guía del pato. Bueno, acá venimos con el primero de patito. Arrancamos. Arrancamos la mañana. La mañana. Firme el sí. pique arrancó, ¿eh? Hace 15 minutos que tiramos y ya estamos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 pesca con el guía ramón garcilazo celular de contacto 3462 220669 pesquero laguna la picaza el guía ramón garcilazo de raymon pesca te espera en el sur de santa fe en laguna la zoraida pesquero luis robea de Villa Cañaz, podés contratar los servicios de diego soler el áspero dispone de lanchas tracker 620 totalmente equipadas con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 de cabañas el pica palo entre ríos argentina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 Lindo de tamaño, ¿Vale? che, lindo tamaño y muy combativo el pescadito, eh. Muy muy peleador, están muy bien comidos, gordo. Es ¿eh? que hermoso pecarrey. gordo, lindo, hermoso. La verdad. Bárbaro Pato, ¿y cuánto lo di eso? ¿20, 20 centímetros está picando? Sí, 20, 25, sí. 20, 20. Perfecto, ¿eh? dale. Bien Gaby, acá venimos con otro. Ya no Bárbaro. Bueno, seguimos en la Picasa, pesquero al amanecer. Junto al guía Papito Altamiranda. El tamaño, muy buen pescado, Eduardo. Lindo pescadito con muy lindo, gordito. Tiene la más larga, le pican a, a Gabriel. Ahí estamos, Gabriel. Bárbaro, seguimos. Vamos con otro patito. Lindo, lindo.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 Espectacular Agüe, ¿eh? lindo, lindo peje Sanito Bueno lindos pejes che venimos haciendo la pesquita muy vital el pescado muy vital che. Bajamos un poquito las brazoladas, Agustín, bajamos sí. un poco. Sí, sí. Aumentó la temperatura, entonces bueno. Después un poquito más abajo el pique. A está perfecto. Bárbaro. Seguimos a pleno, Eduardo. Seguimos a pleno, Patito. ¿Eh? Alargamos un poquito las brazoladas, recién sí, ahí con Agustín. Sí. Porque, bueno, eh, calentó, un poquito calentó un poco el sol, el sol y es como calentó. que el pescado se ¿Eh? buscó un poquito más abajo sí, a comer. Sí, sí. Pero bueno, sigue la pesca, entretenida, muy entretenida. entretenida. bárbaro. Acá venimos con otro palito. ¿Eh? Muy lindos tamaños, che. Parejito, un pescado ¿Sí? parejo. Parejo, muy parejo, muy lindo. Gabriel, muy bien, acá una linda captura de Gabriel Che. Demasiado, eh. Todos parejos, todo lindo pescado, todo lindo pescado. Y acá seguimos con Pato que viene con otro. Bárbaro. Perfecto, dale. Firme con la pesca, firme con la mm. pesca. Temperatura alta, tenemos hoy un día de 31 grados más o menos, así que el pejerrey se largó a comer temprano en esta temporada 2022. Así que acá estamos, en La Picasa, pesquero El Amanecer, junto al guía Pato Altamiranda. En la ruta 2, kilómetro 112, carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241-54449. En la Salada Grande de Madariaga pesca a los grandes matungos junto al guía José Vargas.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 Están muy, muy, muy peleadores, de verdad. Muy peleador el patito, muy sí. peleador. Es muy activo está, muy activo. está muy activo. ¿Viste acá, no? Altito, Álvaro. A pesar que el sol está calentando, Sí, se está ¿sí? sintiendo bastante, bastante calor. Sigue picando, Eduardo. Sigue picando, estamos cerca del mediodía, el sol arriba, mucho calor, pero sigue picando. Sigue, sigue picando, picando, picando. Igual. Eduardo, acá, miren, con uno, el uno, con un doblete, con el uno, otro, el otro, Eduardo, oh, miro lindo. doblete para el Eduardo, Sí, bueno, realmente Eduardo. una jornada fantástica, ya estamos en medio día, la cuota hecha, finalizando, son las 12, 12 y cuarto, este, tenemos la cuota más que hecha, más que hecha, entre cuatro personas, ya, yo creo que pasamos las 25, o 30 piezas por caña, tranquilamente, más algunos pequeñitos que fuimos devolviendo, este, así que bueno, está para recomendar. Yo creo que vamos a tener una temporada eh, 2022 de Laguna de la Picasa fantástica porque se arrancó así ahora, con 31 grados que está haciendo en estos momentos. Se va a venir mejor todavía, venir mejor. creo. Cuando aflojen un poco los calores, sí, que sí, el sí, agua cambie la temperatura, se va a empezar a mover... Este, y fines de marzo ya. No, exactamente. Ah, así que, que bueno, vamos a seguir así un ratito más, vamos haciendo unas imágenes Esto. más y este, ya vamos a hacer el cierre de la nota para... Para recomendar a todos los aficionados que se lleguen a Laguna La Picasa, Pesquero el Amanecer acá y, y bueno, que contraten los servicios de Patito Altamiranda que realmente la tiene muy clara. Gracias, Eduardo.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 arrancamos el fin de febrero y muy buenas pescas muy buenas pescas muy buenas pescas realmente y es entretenida linda sí, prácticamente el eh, pique no se cortó nunca no se si, cortó, si bien vos nos decías no fue un pique frenético como otras veces puede haber pero este fue permanente vamos sacando falta que baje un poco la, la, temperatura. la temperatura nada más y bueno eh, tanto de invitados quiero la eh, después como siempre te agradezco Eduardo a vos por acompañarme eh, gracias la, la oportunidad y vamos a, volver. La vamos a volver a y siempre sabes que bienvenido. hacer otra notita cuando ya se firme más la, la sí, temperatura. Sí, sí. Yo creo que ya. Bueno, también queremos agradecerle al cordobés, nuestro amigo el cordobés, quien nos facilita más siempre día. más días, las carnadas más para día. realizar la, las notas, los relevamientos, obviamente van a aparecer los teléfonos de él en pantalla para que después quien quiera venir a mi casa pueda este, llamar por teléfono y reservar la, las medidas de carnada que necesite. También agradecer a Paya Argentina, este, como en cada nota que hacemos, por facilitarnos la, toda la indumentaria para, para realizar nuestras notas. Y bueno, y por supuesto, agradecerte a vos, Patito y prometido que vamos a volver, así que sí, vamos a hacer Eduardo, otra notita para, para seguir mostrando que la gente sí, pues, vaya viendo bien. cómo sigue la pesca. ¿eh? Exactamente. Gracias, Gracias. Doctor. Muchas gracias a vos. Nos estamos viendo.